De comprar tu coche y es nuevo Y quieres que siempre luzca igual Y que siempre brillante Con la pintura por nueva Con las llantas siempre impecables Lo que tienes que hacer es traerlo al vato Luxury Detail Tenemos muchísimos servicios para que tu coche esté siempre brillante